Los invitamos a continuación a escuchar el segundo panel del día titulado Megaconstelaciones satelitales y sistemas no geoestacionarios en el cual participarán. Sonia Agnes, como moderadora para esta sesión. Sonia es experta en el mercado de telecomunicaciones. Cuenta con más de 25 años de experiencia. Es analista principal senior para América Latina en Ombia desde 2014. Sonia es contadora pública. Cuenta con un MBA de la Universidad del SEMA y ha desarrollado el programa ejecutivo de la Universidad Ditela de Buenos Aires. Además, es profesora honoraria en programas de posgrado en Argentina y jurado de los premios GloMo Awards del mundo World Congress. Adicionalmente, Sonia es socia fundadora de la red de networking de las mujeres chicas TIC, LATAM. Como panelistas nos acompañan Christopher Casarrubias, jefe de asuntos regulatorios OneWeb. Christopher ha trabajado con gobiernos, asociaciones comerciales, organizaciones intergubernamentales, entre otros. Eh, él se unió recientemente a OneWeb como jefe de asuntos regulatorios y gubernamentales para América Latina y el Caribe. Se desempeñó como director y jefe de mercados emergentes en Access Partnership, donde asesoró a los mayores proveedores de comunicaciones por satélite, empresas de Internet, empresas de infraestructura de telecomunicaciones y gobiernos. Laura Roberti, directora de Espectro y Acceso al Mercado en Telesat. Es responsable a nivel global de las licencias de autorizaciones reglamentarias de Telesat, incluido el nuevo sistema de Telesat Lightspeed. Es PhD en Ingeniería Electrónica del Politécnico de Torino de Italia y cuenta con una amplia experiencia en la industria y el mundo académico de investigación. Es autora de varios trabajos de investigación en el área de, pre, de propagación por radio. Antes de Telesat, trabajó eh, para Inmarsat, British Telecom, NASA y el Politécnico de Torino. Fernando Carrillo, gerente de Asuntos Regulatorios Internacionales del Proyecto Kuiper de la multinacional Amazon. Tiene una amplia experiencia en, en aspectos técnicos regulatorios, en política, planificación y gestión del espectro, así como eh, en coordinación y licenciamiento de satélites. Se desempeñó durante 18 años en la Entidad Regulatoria de Telecomunicaciones de México y luego se trasladó al sector privado en Estados Unidos trabajando para Ecostar y Huge, Um, y actualmente para Amazon, es gerente de Asuntos Regulatorios Internacionales del Project HYPER. Chris Ivory, CCO en, A en AST Space Mobile. Chris es director comercial en A AST Space Mobile cuenta con más de 26 años de experiencia de alto nivel en la industria de las telecomunicaciones y los satélites. Recientemente fue vicepresidente ejecutivo y gerente general de soluciones comerciales para Globcom y anteriormente se desempeñó como vicepresidente de soluciones terrestres para Global Eagle y vicepresidente senior de socios gubernamentales para EMC. Los dejo entonces con este interesante panel y con nuestra moderadora, Sonia Agnes buenos días, muy buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá. Eh, muchísimas gracias a la ANE, la Agencia Nacional de Espectro, por esta invitación. Eh, siempre estos eventos son súper interesantes con los últimos temas eh, relevantes de, del tema del espectro. Y la verdad que hemos tenido unas primeras sesiones... Ok, so I'm going to introduce you. Bien. Bueno, ahora este le quiero dar este las palabras a Laura Roberti, ella es Spectrum and Market Access Director de Telesat. Así que, Laura, the floor is yours. Thank you very much, Sonia. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Disculpas por la demora. Y antes de comenzar, quiero agradecer a la ANE por invitarme a Telesat y darme esta oportunidad de presentar básicamente los nuevos sistemas de Telesat, Telesat Lightspeed y de los beneficios que puede traer a la región y también los desafíos que, que existen para el lanzamiento de estos sistemas. Entonces, ahora sí, esta es una descripción breve del sistema, si pueden entrar en los detalles. TELES Satellite Speed es una eh, red global altamente innovadora que utiliza dos tipos de órbitos. Una órbita polar para amplio cubrimiento y una órbita inclinada que permite enfocarse en la mayoría de la capacidad. La demanda va a existir. Después, eh, para la constelación, tenemos cerca de 300 satélites, que no es una mega constelación realmente, como se entiende. También en términos de, necesitamos menos gateway de sistemas similares en realidad estamos en crear, eh, comenzar con solo 18 eh, globalmente alrededor del mundo y las eh, con una serie de factores que incluyen la disponibilidad de los vínculos satelitales eh, el procesamiento y los eh, los accesos los beams a entrar que son eh, importantes para el usuario y cada satélite puede cubrir un eh, amplio eh, campo de acción. La altitud de los satélites está ante los eh, más o menos mil kilómetros, eh, que es como unas 35 veces más cerca de la talla tierra que un satélite geoestacionario. Y también el espectro que se planea utilizar, en la banda KA, que es de 4 GHz, podemos ver las eh, principales eh, potenciales, eh, el 14 GHz del espectro. Esto nos permite para de unos hasta los gigabits por segundo. Que es una cantidad sin precedentes de capacidad. El otro aspecto que yo quiero mencionar aquí es la, eh, de tener la posibilidad de vínculos intersatélite, eh, que, que reduce, aumenta la residencia de la red, porque es tal que no hay un solo. De eh, conexión por el lado de la aplicación, eh, que es para los terminales eh, móviles, para la industria de los negocios o para la industria aeronáutica, por ejemplo. Don, aquí voy a abordar algunos de los aspectos regulatorios eh, para LightSpeak, pero yo creo que no solamente para nosotros. El primero es realmente la falta de un marco de trabajo armonizado y. Nacional para los satélites en movimiento, no geoestacionarios básicamente, y esto es el licenciamiento, el facilitación del licenciamiento. Se mencionó que, por ejemplo, la recomendación del borrador AISOM está siendo desarrollada y propuesta por CITEL. En las últimas reuniones de PSC. También el otro aspecto son los eh, los costos honorarios del espectro bastante altos que son dependientes de la de porción de espectro disponible los sistemas uh, diseñados para utilizar precisamente unos pocos megas pero en este momento estamos hablando de hasta 4 gigas de espectro eh, el tercer aspecto son los eh, requisitos de derechos de aterrizaje, los derechos de aterrizaje por fuera de las Américas en eh, particular la industria satelital y estamos eh, digamos, eh, tener como una aproximación abierta. En general, los requisitos para el aterrizaje eh, puede presentar una demora en el suministro de los servicios. En ocasiones puede tomar meses hasta por fin quitar este aspecto. Y entre tanto, por supuesto, se pierden oportunidades comerciales, se, pertiene, se pierden oportunidades sociales. El, el proveedor no puede estar interesado de pronto después de un tiempo. También a, a, a felicitar a Colombia porque en, después de la última consulta del ministro de la eh, tic Realmente abordó estos tres aspectos, sobre todo en reducir los eh, fees, los costos de espectro. De, de yo creo que esto realmente va a contribuir. Y el último que yo quiero mencionar es el punto de la Agenda 1.16 de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones. Ha habido mucho trabajo, sobre todo en las últimas dos eh, conferencias. y Creemos que eh, las disposiciones del regulador y los aspectos técnicos deben ser similares a todos los que se aplicaron para el 4G ¿no? y a lo posible. Por la similitud, como siempre, de las eh, terminales de usuario y tener ventajas competitivas para los servicios que se van a suministrar, porque el servicio finalmente es similar. Otros aspectos importantes que yo quiero abordar, el aspecto de la conectividad global y creemos en Telesat LightSpeak, que existe, hay un involucramiento eh, en las políticas en la, para facilitar la conectividad en áreas rurales. En este aspecto. Eh, eh, en asociación con el gobierno de Canadá para el suministro de los operadores móviles terrestres y para facilitar el eh, cierre de la brecha digital. En, aquí yo quiero enfatizar que... Una fuerte sinergia debe establecerse con los operadores terrestres, militar en las confrontaciones. Yo creo que más bien es una labor complementaria para poder suministrar los servicios que se requieren. Y con esto pues quiero dejarlo con algunos eh, puntos a tomar. Teresa Atlas PIR va a suministrar la, mucha de la capacidad que se necesita con baja latencia y proporcionar una economía revolucionaria en la región. El apoyo gubernamental y el financiamiento para una tecnología neutral para lograr esa conectividad universal también creemos que hay una necesidad de tener una regulatoria unas regulaciones armonizadas y para el despliegue de los servicios nuevos y a las administraciones invitadas a apoyar en la revisión de las regulaciones domésticas cuando se requiera para adaptarse a los servicios apoyar el desarrollo de un marco de trabajo y regulatorio armonizado, y el punto de la agenda 1. 6, 1. 1.6, 1.16, para una solución exitosa de las eh, mismas bandas. Eh, y con esto yo quiero desearles eh, a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, excelente la presentación. Creo que el tema de trabajar colaborativamente con los gobiernos, como en el caso de Canadá, para reducir... Eh, la brecha digital en las áreas rurales es importantísimo, y también los temas que destacaste eh, de los temas a trabajar, como es la armonización este, del espectro, lo que hace a la estrategia respecto a la Conferencia Mundial de Radio, y todo lo que hacen los temas regulatorios, tanto de trámites para los landing fees, como eh, los precios del espectro, que es un tema clave en todos los países. Así que con esto, muchísimas gracias. Vamos a avanzar con el siguiente orador, que es un, un servicio muy, muy novedoso, para eso quiero presentar a Chris Ivory, es el Chief Commercial Officer de ASG Space Mobile, que es un, un sistema nuevo eh, que también este, promete hacer una opción muy importante en todo lo que hacen los servicios satelitales. Chris, the floor is yours. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias realmente, Sonia y um, a Ana, la ANI, la ANI, por dejarme participar en este gran panel realmente. Y para mí es un honor poder presentarles mi compañía y presentarme a este Space Mobile de la manera como nosotros podemos proveer para conectar a los no conectados. Así que asumo que todo el mundo puede ver mi pantalla. Sí, perfecto. Ah, bueno, genial. Entonces, bueno, básicamente nosotros lo que somos es un diseñador de satélites y un fabricante de satélites y estamos probando y construyendo una constelación de satélites de baja órbita para garantizar la conectividad a los dispositivos estándar móviles. Así que eso significa que nuestros satélites son equivalentes a una torre en el espacio y hay cero modificación que se requiera al dispositivo móvil. Así que todo dispositivo móvil en Latinoamérica que se emplea hoy podrá conectarse a nuestros satélites. Eso significa que no hay que cambiarla así, no, hay, no se necesita firmware, no se necesita software, no se requiere ninguna app. Y nuestro objetivo lo que es es aliarnos directamente con el operador móvil y es para proveer y extender todos sus espectro licenciado para proveer unos bandas celulares a las áreas, a las áreas no conectadas en cada uno de sus países. Y los objetivos es que trabajamos muy ampliamente en alianza con los uh, operadores móviles para complementar sus infraestructuras. Uh, terrestres y para llenar los sitios donde no tienen cobertura, darles cobertura de banda ancha y servicios de banda ancha y entonces damos apoyo a 2G, 4G y también 5G para nosotros es muy importante enfatizar que este es el mercado que vamos a ir a través siempre de operación móvil y no competimos con un operador móvil nosotros ellos y sus usuarios finales van a tener acceso al, al comprar el servicio de móvil espacial a través de ese operador um, móvil esos inclusive en mercados ahí donde puede ser un dólar dos dólares entonces eh, de eso en una base ahí um, y podemos hacerlo en todas las áreas que no están conectadas y ahora mi compañía y me lo pueden enviar. Estamos en Nasdaq. Reunimos 590 millones de dólares y en Vodafone, en American Tauce y Samsung y solamente en el lado derecho. Estos son algunos de nuestros aliados MNO que nosotros trabajamos muy estrechamente con ellos y nosotros no podemos proveer un servicio que ellos pueden hacer sin un operador celular. Nosotros somos un modelo de ventas al mayor y ahí lo hacemos así en cada uno de esos. Y si sí, nosotros enviamos aquí nuestro segundo satélite de prueba. Y está en la meta para marzo de, del próximo año. Y lo hacemos con SpaceX. Y este satélite va a tener una conectividad directa y pruebas a través de móviles estándares en nuevos mercados. Y bueno, nosotros aspiramos realmente a poner esta prueba aquí en unos mercados en Latinoamérica. Y luego empezaríamos nuestro lanzamiento de la fase 1 de servicio que va a tener cobertura a lo largo de cuarenta países en el Ecuador, a eso en particular en Latinoamérica, Panamá y Ecuador, Perú y, y Brasil y eso. En el 2003, y si nosotros podemos hacer y hacemos en la otra otras fases, y 150, 158 satélites para el 2025. Solamente para darle una idea de la arquitectura, eh, nosotros vamos a atender algunos de los ítems clave regulatorios de estos que van a ser sumamente importantes. Y eso, de esto, entonces va a ser una manera de esto, de, de cerrar, digamos, la brecha digital y es una antena muy muy grande que hace eso que hace la conectividad y eso y ahora tenemos que hacer esto de una manera distinta y métodos de ser capaz de administrar y de procesos de, de no auto así que no vamos a tener ningún tipo de interferencia con ninguna de las redes terrestres de, de satélites y tampoco interferir en fronteras, es decir, que no hay interferencia de un país a otro país. Y bueno, realmente aquí los UIS o los dispositivos móviles se conectan directamente al satélite y a través de una banda eh, llegan al país y llegan a, a, al gateway en el cual se conectan directamente a los eh, OPNPs y ahí a sus redes de... de Aliados de esto. Entonces, como pueden ver, nosotros somos realmente somos una red de radios o torre de teléfonos celulares de radio desde un satélite en el espacio para la compañía celular, básicamente lo que recibe. Entonces, pedimos a nuestros aliados, los operadores celulares en cada uno de los países, para cubrir esas áreas que no pueden cubrir. Y yo quisiera, yo quisiera realmente empezar más de, de teleservicing acerca de algunos hitos claves y regulatorios que son indispensables para permitir nuevas tecnologías innovadoras. Y uno son los derechos de aterrizaje. Estoy totalmente de acuerdo con, con Laura. Realmente es tener unos requisitos flexibles de traer a tierra que le dan la cabida a tecnologías innovadoras que le van a permitir a a que haya servicios de banda hacha asequibles, es decir, que se puedan pagar fácilmente. Y algo donde uno quisiera trabajar con Ani y con todos los otros reguladores. Y es cómo podemos trabajar juntos para permitir tecnologías que son buenas para los ciudadanos, que se les da uno unos servicios disponibles para ellos. Y eso es lo que realmente queremos hacer. Y Sonia, quiero darte las gracias por todo esto. un sistema muy interesante que, como bien dices, promete eh, hacer un cambio muy significativo, este, ya que es un ahorro muy importante no tener que cambiar el dispositivo. Así que, bueno, estaremos esperando que, que esto también se lance en Latinoamérica. Eh, ahora, este, bueno, voy a darle la palabra, vamos a... A ver, otra, otra este, visión también, este, uno de los nuevos players del servicio satelital, que es OneWeb. Así que para esto le voy a dar la palabra a Christopher Casarrubias, que es VP de Market Access. Así que, Christopher, eh, el piso es tuyo para que nos cuentes sobre cómo está evolucionando OneWeb luego del cambio que, que hubo este, el año pasado. Gracias, Sonia. Eh, buenas, eh, buenos días, buenas tardes a la audiencia. No soy VP de Market Access, es mi colega Alejandro Donés, que muchos conocen. Yo soy el jefe de Asuntos Regulatorios. Eh. Sí, me pareció. Pero, yo dije, bueno, eso es lo que decía la, la guía, pero bueno, sabía que trabajabas no, con no, temas no, regulatorios. y no, me sorprendió. No, pero bueno. No te preocupes, mejor, mejor aclarar. Eh, trabajamos en, muy en, con una muy buena coordinación, sin embargo. Eh, y gracias por tu introducción, hablas, de, hablas de, este, de este panel como el tema del momento, tema candente y son, eh, son concepciones que no siempre van aparejadas a los sistemas satelitales, entonces eso es excelente. Eh, si me permite referir nada más a un comentario que hizo mi colega Laura Roberti sobre eh, la importancia de esa regulación en Colombia que seguramente que es, es de avanzada. Eh, el, el, el, lo único que yo quer, querría decir al respecto es que le estamos esperando. Sigue ¿sí? siendo una, una, una, un proyecto de regulación que está ahí a punto de, de esperamos ser ratificado, pero eh, seguimos esperándolo con ansia. ¿no? Entonces, eh, con eso, eh, eh, como bien lo menciona Sonia, Wangweb eh, viene de un proceso de reestructuración financiera. ¿no? Eh, yo les quiero platicar hacia dónde vamos. Eh, no sé si están por allá las slides, si no, de cualquier forma. Eh, sigo hablando. Tú dime, Sonia. Sí, sí, avanza. Ahora ya está, ya está el equipo técnico compartiendo los slides. Adelante, por favor. Bueno, entonces continúo. Gracias. Eh, ciertamente este proceso eh, pues dejó muchas lecciones, eh, mucho aprendizaje, pero a la mejor de esta reestructuración financiera conocida como Chapter 11, eh, de una forma bastante veloz, eh, de cara al futuro nos deja en una posición eh, de fortaleza. ¿Por qué? Eh, por un lado tenemos eh, eh, una inversión bastante significativa, 2.7 billones de dólares, eh, para poder completar la constelación y empezar a monetizarla. Tenemos nuevos inversionistas con el peso, la experiencia y la credibilidad eh, para ayudarnos a posicionar a OneWeb como el ego más exitoso en el segmento Business to Business, que es donde nos queremos enfocar eh, como lo sabe nuestra audiencia, eh, el gobierno del Reino Unido es uno de nuestros nuevos inversionistas. Barty Global, eh, que tiene una historia excelente de ejecución en el sector y conocimiento de mercados emergentes, es un nuevo inversionista también. Eh, con Neutelsat, eh, también un, un operador geo y nuestros inversionistas originales, SoftBank y Hughes, que siguieron confiando en nuestra tecnología y visión. Y eh, por otro lado, eh, también eh, les, eh, les, les comento que eh, hemos completado nuestro décimo primer lanzamiento apenas en octubre eh, de este año. Eh, desde que reemergemos del Chapter eh, han habido 10 lanzamientos, eh, un promedio de un lanzamiento cada mes, un trabajo brutal de todo el equipo de OneWeb, eh, y estamos a la mitad de nuestra constelación, 358 satélites en órbita, eh, a punto de, de, de, de llegar a la mitad de, de, de nuestra constelación. Eh, eh, quiero enfocarme también un poco en lo que es eh, una importante fortaleza de OneWeb. ¿no? Eh, somos un operador... Eh, eh, comprende y cumple a cabalidad con la normativa internacional, específicamente las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la coordinación y compartición, eh, así como eh, las regulaciones satelitales a nivel nacional y lo hacemos al pie de la sin buscar atajos. Eh, aquí mencionaría algo importante, la prioridad que tiene OneWeb sobre eh, la mayoría de las megaconstelaciones como, como las llama este, este panel en órbita baja eh, sobre casi 6 GHz de espectro, tanto en la banda KU como acá. Eh, por otro lado, también eh, un tema bastante eh, nodal eh, eh, ahora en el sector. Eh, y donde OneWeb está eh, posicionándose, se ha posicionado eh, en, en los últimos meses y de hecho antes del Chapter 11 como un actor eh, responsable. Esto tiene que ver con la sustentabilidad de nuestro espacio ¿no? y, y precisamente el impacto de las eh, nuevas megaconstelaciones eh, sobre esto. ¿no? Eh, desde OneWeb eh, estamos trabajando en el diseño responsable de nuestra constelación desde los propios eh, 1.200 kilómetros donde operamos eh, eh, una, una órbita menos, menos, eh, menos eh, ocupada, eh, hasta un eh, robusto eh, sistema de pruebas en tierra antes de lanzar lanzarnos nuestros satélites, eh, y por supuesto protocolos y tecnología para responder en caso de cualquier incidente con cualquiera de nuestros satélites. Eh, veo que todavía no están las slides, ¿sí? ¿Sí están por ahí? ya estamos en slide sí, sí. perfecto estamos en slides. bueno vamos vamos muy eh, aquí les cuento un poco eh, simplificando terriblemente eh, nuestra red eh, tanto la parte de el segmento espacial eh, donde tenemos, como mencionaba, eh, vamos a tener un total de 650 satélites. No sé qué se pueda llamar mega constelación, nosotros no creemos que somos una mega constelación. Eh, estos satélites están viajando en planos orbitales, 12 planos orbitales, 49 satélites pro plano, eh, y tenemos una fabricación propia en un con Airbus de, de, de nuestros propios satélites, ¿no? lo cual implica también menores costos, una fabricación más veloz y por ende un lanzamiento más, más veloz. Eh, desde el lado del segmento terrestre tenemos de tener 40 gateways, eh, a poco más de 40 gateways eh, alrededor del mundo, 7 en América Latina, eh, muy probablemente una en Colombia. Eh, también tenemos y estamos, tra estamos trabajando con nuestros partners para desarrollar una gama de terminales de usuario que satisfaga las necesidades de diferentes mercados. No es lo mismo, eh, por ejemplo, la, una terminal de usuario para movilidad que para un backhaul eh, terrestre. ¿no? Eh, y, bueno, eh, una vez más en cuanto al aspecto, solamente para eh, eh, eh, enfatizar eh, que operamos eh, con prioridad en la banda, en tanto la banda A como en la banda cable eh, Siguiente slide, por favor, Sonia. Hablábamos, sobre todo, sobre, sobre el tema del momento y, bueno, la, la realidad sigue siendo, eh, en ese me parece, desde el punto de vista de, de, del diagnóstico en América Latina, más de un tercio de la población sigue viviendo en un estado de pobreza digital. Eh, desde la industria, y con, con estas nuevas constelaciones estamos viendo, eh, mejoría tanto en nuestras redes, en nuestros equipos, eh, en el compromiso con las prácticas responsables, hablábamos ya de la sustentabilidad del espacio, y también flexibilización en los modelos de negocio. Nosotros en OneWeb precisamente queremos cambiar esas concepciones sobre los sistemas muy costosos, no siempre adeptos para eh, la transformación digital, aplicaciones digitales, con eh, un caso de uso limitado. Eh, quisiéramos que eh, en nuestros servicios, además de seguir teniendo ese... Eh, el democratizador que han tenido las comunicaciones por satélite en contextos donde no existen realmente otra, ninguna otra opción. Además de eso, hablemos de eh, eh, estos nuevos servicios como facilitadores de la transformación digital en América Latina ¿sí? y el valor que tiene para mercados de movilidad, tales específicos de la industria en los próximos meses y años. Eh, y es usted esto, ¿por qué me muestro optimista sobre este papel transformador? Hay eh, tres temas principales. El avance tecnológico, eh, que a su vez lo podemos relacionar también con eh, el impacto que va a tener en costos, tanto en los vehículos de lanzamiento, eh, en la logística de lanzamiento, la propia fabricación de satélites. En el caso de OneWeb estamos eh, eh, fabricando un promedio de un satélite al día en nuestra fábrica en, en Florida en la capacidad de los propios satélites, satélites mucho más potentes, eh, que además son capaces de asignar dinámicamente eh, eh, según la demanda. Eh, tributo. Eh, y por último, eh, las terminales de usuario. Se tiene que hacer todavía mucho trabajo para que éstas eh, lleguen al punto eh, de equilibrio en cuanto a y eh, ser eh, eh, adoptadas en mucho mayor escala. Eh, al mismo tiempo, pues sí, la, la, la, la, eh, la emergencia de varios actores, del texto de, de, de, de, de Amazon de SpaceX, que no llamando en, en esta reunión, y, y otros, ¿no? La competencia es, es buena, la competencia es sana, siempre es que se ve con un piso parejo, donde se respeten los marcos internacionales eh, y nacionales, eh, siempre va a ser beneficioso para, para el consumidor. Eh, siguiente slide, por por favor, eh, Sonny, solamente para terminar y la parte de... Sé que estamos un poco cortos de tiempo. Entonces, solamente para concluir, eh, ahí muestro, de hecho, algunos puntos que, que mi colega eh, Laura Rubén mencionó, los cuales no, no, eh, eh, no expandiría Pero sí hablar una vez más de eh, este régimen que existe desde hace muchos años en la UIT, el artículo 22 que tiene que ver con la protección, la operación de los sistemas mojeros y la protección de los sistemas geos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de muchas administraciones, evidentemente desde la propia UIT, UIT es un régimen que está aprobado, que ha funcionado, que se utiliza ampliamente a nivel internacional eh, y que es la mejor herramienta disponible. Asimismo, para la coordinación entre los mojeros también existe un un, un mecanismo sólido bien establecido basado en coordinación de buena fe y de prioridad para el primer satélite notificado ante la UIT. Eh, para el último punto, lloviendo eh, un poquito hacia futuro, eh, hablar un poco de las bandas que la industria satelital está pensando como... Digamos las siguiente, eh, siguientes bandas de interés para, para, para nuevos servicios, ecosistemas 5G, industria 4.0, movilidad, y son eh, la banda Q eh, y V. ¿no? Eh, son eh, recientemente en un, eh, aplicaciones eh, en, específicamente en Estados Unidos, se recibieron más de solicitudes de más de 38 mil satélites de nueve operadores distintos. ¿no? Esto creo que muestra el interés en, en estas bandas y pues nosotros quisiéramos seguir hablando con los reguladores en Latinoamérica eh, para eh, eh, pues, eh, da, darles una indicación de, de, de por qué esas bandas qué modelos de negocio y, y, y, y qué estamos pensando desde la industria satelital para una eficiente utilización de las mismas. Con eso te agradezco, son le agradezco a, a, a la ANE por, por la invitación para, eh, y listos para seguir conversando ahora en el, en, en el panel. Muchas gracias, Christopher. Eh, la verdad que eh, son muy buenas noticias que que estén avanzando luego del de proceso de concurso y esto que fabrican un satélite por día es algo impresionante, ¿no? Porque no pensaban los satélites daban años de desarrollo y ahora hacen uno por día. Esto muestra el nivel de, de disrupción que, que hay en la industria. Así que bueno, ahora sí vamos a pasar a Fernando. Entonces este, se guardó la intriga para, para el final y eh, para escuchar a ver cómo, cómo está Amazon trabajando sobre, sobre estos temas. Así que Fernando, a ver si puedes compartir eh, tú la pantalla. Sí, gracias Sonia. Vamos a intentarlo. Eh... Ve mi pantalla ya. Sí, fantástico. Bueno, bueno voy a hacer la pantalla completa. Si puedes, mejor. Ahí Está. Excelente. Bueno, pues muchas gracias Sonia, gracias a Anne y al Ministerio por la invitación, Estamos muy felices. yo ya van varias veces que participo en este congreso en diferentes, uh, con diferentes uh, digamos camisetas uh, o, o camisas como decimos en México, eh, tanto como el, cuando formé parte del gobierno de México como, como, por, como parte de Hughes y ahora muy orgullosamente como parte del equipo de Amazon del proyecto Kuiper. Y bien, como, como bien lo dice Sonia, bueno, ¿por qué Amazon está eh, apareciendo aquí no en esta en esta en este escenario? Bueno, el proyecto Kuiper es una iniciativa de Amazon precisamente para eh, echar a andar un sistema, el sistema Kuiper, eh, que, que busca proveer banda ancha a, a través de un sistema de órbita baja. Esta, digo Yo creo que esta se sí califica como una mega constelación, estamos hablando de más de 3,000 satélites. Eh, y la idea es, bueno, es dar este, precisamente este servicio de banda ancha a, a, a comunidades donde normalmente no, este, no, no, se, no se cuenta con este servicio. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es realmente? ¿Qué, qué, qué busca Kaiper, Bueno, Kaiper es un sistema de, de alto rendimiento, es un, sistema, es, un, es un sistema como muchos otros sistemas, satelitales de alto rendimiento y la idea en este caso es buscar un despliegue eh, digamos este gradual en diferentes planos orbitales eh, diferentes uh, con diferentes inclinaciones con la idea de, de, de tener un sistema flexible y con cobertura eh, con una cobertura eh, tratada de cubrir a la mayor parte la, la mayoría de la población de la población eh, global eh, nuestro diseño nos permite tener una amplia, una amplia cobertura geográfica, eh, un, un desempeño de alta calidad y la idea es que vamos a buscar planes de servicios y equipos asequibles a, eh, justamente para aquellos que requieran estos servicios donde no, donde no hay otras oportunidades. Y esta es la razón por la cual este, pues, Amazon piensa que, que necesitamos este, participar, que necesitamos eh, ayudar al, al problema. No, un solo operador no va a resolver este problema. Estamos viendo ahí la, la brecha digital, cómo se ven números. Es dramático, es, es, es este, digamos, eh, es, es verlo, verlo no sé, nos damos cuenta de la gravedad, ¿no? de, la, de la, falta que hace, eh, la falta que hace la banda ancha, en, y sobre todo en diferentes regiones del mundo estamos viendo... Claramente, la región del, del continente africano, el, eh, que se, es gravemente la, la, la falta de servicio en, en, en, en esa región, también en, en Latinoamérica, en el sureste de Asia, y aún así en, en las zonas este, eh, que, que ya tienen cobertura, todavía hay muchos, muchos usuarios sin una eh, oportunidad real de, de, de cobertura de banda ancha. Entonces, digamos, esa este es, este es la razón por la cual Amazon cree que, que tenemos una oportunidad. Una, sin obligación, una, una oportunidad y una misión para, eh, de alguna manera, ayudar en, esta, en este aspecto. Eh, ¿Cuáles van a ser nuestros clientes? Bueno, como todos los sistemas que eh, tanto mis, mis colegas de Telesat como OneWeb y otros operadores satelitales, bueno, estamos enfocándonos a diferentes segmentos. Obviamente, eh, siendo satélites de HTS nos enfocamos mucho al servicio residencial, llegar directamente a los hogares, a comunidades, pero obviamente también buscamos cubrir pequeñas empresas, servicios públicos, tanto de educación, de salud, de, de, de, y también servicios de emergencia, servicios de transporte y algo muy importante servicios de telecomunicaciones, es importante en este aspecto hablar de hablamos mucho de 5G y todos queremos 5G, todos los operadores este, en, en general todo el mundo queremos 5G sin embargo para que, sin embargo, para que 5G sea una realidad, tenemos que que haber una es un, tam, tam, tam, estamos hablando de una cuestión mucho más este, compleja que solamente una red terrestre eh, de, de, de, de, de, de, de, de arquitectura celular, o estamos hablando de backhaul y, el back, y, y creo que nos parece que, que muchos sistemas satelitales de banda de, de órbita baja, vamos a tener la oportunidad y ese es uno de los, de los segmentos que, que, que Kuiper busca cubrir precisamente proveer bajo para sistemas eh, terrestres de, en este caso de arquitectura celular para poder cumplir la promesa de 5G entre otras cosas eh, la arquitectura de Kuiper es, es muy eh, similar a cualquier otra arquitectura de un sistema satelital. Tenemos un segmento eh, satelital en donde en nuestro caso, más adelante voy a explicar un poco voy a presentar un poco más las características orbitales. Ahora tenemos los satélites en comandos de bajada, todo nuestro... Todo nuestro Operaciones en banda K, incluso de telemetría y comando también es en K. A. Tenemos segmento terrestre en, en las, con, con estaciones este, terrestres maestras o gateways como las conocemos, así como también estaciones de TTC. Tenemos puntos de presencia, que es donde digamos, este, tenemos toda la eh, llave, fibra, fibra óptica, tenemos toda la conectividad y obviamente tenemos los servicios de nube, servicios de internet y servicios de, de, de terceros. Es eh, de, la, de la, la otra parte del segmento terrestre cuando tenemos a terminales de los usuarios eh, que pues obviamente como lo decíamos anteriormente vamos a, ser, a servir diferentes segmentos de esta de, de, de usuarios, ¿no? Desde residenciales hasta cuestiones de telecomunicaciones y transportes. Y voy rápido porque sé sí que tenemos tenemos poco tiempo, así que perdón por, por, la, por la rapidez. la Este es uno, en, en números, este es el sistema el sistema Kuiper. Tenemos 3000, el se proyecta 3236 satélites en diferente en tres diferentes eh, le, le llamamos estratos eh, en, en español, perdón, en inglés le dicen shells o clusters, pero yo no encontré la mejor manera de traducirlo, le, le, le, le, le llamo estratos. Tenemos estratos a 590 kilómetros, 610 y 630 kilómetros con inclinaciones, como los ven ahí, de casi 52 grados, 42 y 33 grados. Vamos a cubrir de, de, de, de digamos, de las latitudes de 56 eh, grados a... Uh, del ecuador hacia el norte y hacia el sur, con lo cual alcanzamos el 95% de la población mundial y las frecuencias pues son programas en banda K, ahí tienen los números, no voy a ir una por una, pero va a ser, como les comentaba anteriormente usamos la banda K para todos los, la, los, los tipos de enlaces, tanto de servicio al de, de, de usuario como el gateway, así como telemetría y comando. Eh, algo, algo curioso porque el sistema que va a tener es que vamos a vamos a ir desde los polos hacia el ecuador nuestro segmento cada uno de los de los clusters va desde de los de los estratos va a empezar a dar a dar servicios en diferentes latitudes por las diferentes inclinaciones que tienen estos estos estos, estos estas órbitas van a tener coberturas como los muestro en, este, en esta tabla la nuestra primera etapa va a cubrir el, el, el las, las, las, digamos, las latitudes norte y sur, la segunda etapa va a cubrir las latitudes un poco más hacia el Ecuador, y hasta la, ter hasta la tercera etapa cubrimos todo lo que es la parte ecuatorial. Las etapas 4 y 5 van a ser solamente para sumar capacidad. Eh, nuestras, estaciones, eh, nuestras estaciones de usuarios son un, una, una de las partes de, de, de gran, eh, de, de desarrolladas por Kuiper. Aquí obviamente la capacidad inventiva que tiene, que tiene Amazon está jugando un papel especial acá. Eh, tenemos unas terminales muy pequeñas, van a ser terminales de 30 centímetros, o sea, 12 pulgadas de diámetro. Eh, son, son antenas obviamente como la mayoría de los de los eh, de los eh, sistemas no geos van a ser dirige, van a ser dirigibles por por, por por software o sea estamos hablando de son eh, eh, arreglos de arreglos de fase o arreglos planares como también se los conoce eh, que van a estar rastreando obviamente los satélites en cuanto en cuanto pasan en su, en su visibilidad con una, la capacidad máxima de una terminal de usuario residencial porque tenemos otro tipo también de eh, corporativo pero de usuario residencial van a ser de 400 megabits por segundo en la banda Acá, y bueno, ahí están las cuantas de eh, Ya sé que me fui muy rápido, pero creo que cumplí con, o al menos con, bueno, no con 7 minutos, pero con 152 minutos. Este, quedo a sus órdenes y muchas gracias eh, por la oportunidad una vez más. Gracias, Sonia. Buenísimo, por... Fernando. Muchas gracias. Eh, todavía nos quedamos todos intrigados cuánto saldría el servicio. Eh, sabemos que se han dado algunos servicios eh, similares en, en estado de pruebas en México y Chile. Eh, no sé si esto va a ser más económico, más caro, no sé si hay alguna, alguna referencia respecto a cuánto saldrían los servicios, tienen alguna, algún dato, alguna indicación o todavía no se sabe nada. Eh, ¿La pregunta es para mí? Sí, sí toda, todavía no... Todavía hay no... Que no podemos... Que no, que no, pueden decir nada. Que no podemos... No este, No Depende porque yo no la tengo, pero créeme que sí. va a ser competitivo. Qué bueno, qué bueno, bueno. O Está sea, bueno saber este, siempre Amazon pensando en los... En los clientes, así que bueno, esperando es. también oportunidad de, de, de contar con servicios asequibles. La verdad que ha sido súper interesante, todas las presentaciones eh, han, digamos, han tenido una, una visión general de cómo están encarando este desafío en las diferentes este, empresas. Eh, y la verdad que estamos ya con el tiempo cubierto, así que eh, yo simplemente voy a agradecerles a todos los speakers que han sido muy completas las presentaciones. Les pedimos disculpas a la audiencia por algunos temas eh, técnicos que a veces suceden, pero bueno, creo que hemos podido cubrir los temas. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a la ANE y bueno paso nuevamente la palabra a, a los coordinadores. Muchas gracias.